la noche y en la niebla este es nuestro segundo programa y nuestro invitado es Miguel Nipa o el gato Nipa es un amigo que hace tatuajes y vamos a conocer un poco más de este eh, interesante arte y por supuesto vamos a tener música vamos a, a dialogar sobre algunos aspectos de esta eh, tarea creativa que viene impulsando Miguel desde hace cuánto tiempo ya Miguel bienvenido a la noche y en la niebla. Este, buenas noches a todos los oyentes. Eh, eh, llevo haciendo tatuajes más o menos hace siete años ya. Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Desde cuándo te dedicas conscientemente a este arte? de, o sea, de tatuar? Bueno, este, empiezo más o menos a tatuar a la edad de los de 14, 15 años, eh, como empezamos todos, o creo, la mayoría de artistas, ¿no? eh, con los amigos, máquinas caseras en la casa este por, por jugar. Ya, pero estos estos eh, trabajos primero te hiciste tú un tatuaje y a partir no, de no, eso. No, primero fue. ¿Cómo fue? Primero fui probando a mis amigos <risa> antes de, de de tatuarme yo. Ya, y ahora bueno vienes consolidando un proyecto ¿Cómo se llama? Eh, ¿y en sí, qué consiste? somos un colectivo de artistas, eh, varios jóvenes imbabureños que nos juntamos, se llama Santo Dolor Tatú Parlur, la tienda. ¿Santo Dolor? Tatú Parlur. Ya. Y eh, esta posibilidad de desarrollar eh, en este caso dibujos, eh, tareas creativas que tienen que ver con la piel. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde la perspectiva de artista saber que estás graficando eternidades en la piel? Claro, o sea, fue como una transición en mi vida, sí. Eh, fue como que encontré también un punto de equilibrio donde poder girar eh, y poner, mantener mi equilibrio. En sí, de eh, poder compartir con la gente y también mío. Porque al momento que tengo la conexión con las personas y puedo regalarles algo que van a, van a querer cultivar para siempre, es como... Algo que como que te da paso. Ya, eh, entonces esta forma de trabajar. Que tú tienes. ¿Cuáles son los motivos que más te inyectan energía como para poder desarrollar una tarea específica? Porque, por ejemplo, veo un rostro magnífico, hay algunas cosas que, que son las flores, de pronto estrellas, de pronto símbolos. A veces un poco se parecen a los grafitis, ¿no? Hay unos que son wild style y todas esas cosas. Claro, depende, eso es lo que ya busque cada persona para su cuerpo, ¿no? Hay variedad de estilos y infinidad de cosas que puedes realizar en tu cuerpo de hecho lo que quieras porque es tu lienzo, es lo que tú quieras llevar entonces a mí me motiva absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con un significado para esa persona, así podemos crear ese vínculo y hacer ese ritual de hacer un tatuaje ¿Cuál es el tatuaje más extraño que te han pedido? Uh, eso es me, nos vamos a quedar hablando todo el día Habla, además, <ríe> Esto es como que cada persona tiene su, sus cosas, ¿no? su esencia su... cada persona es un mundo entonces, uh. eh, pero, pero también en diferentes lugares ¿no? Ah, bueno, eso, sí, eso ¿Cuál es el, el, el, el, el sitio que más difícil es de tatuar, del cuerpo? Eh, las, eh, donde hay uniones, como la, las, eh, las muñecas, los codos detrás de las rodillas, el cuello, que es un la piel un poco diferente ¿Y el cabello, por ejemplo, cuando están calvos? Ah, no, la, o sea, siempre y cuando no haya pelo es una zona, no hay, no hay problema de trabajar ahí ¿Pero eh, para el que se deja tatuar no es doloroso? O sea, ¿no tiene de pronto una intensidad mucho más fuerte que eh, si hicieras en el brazo? Ah, bueno, eso sí, hay sus, hay, la, hay las zonas no por donde atraviesan las este, zonas nerviosas y los capilares de los nervios, perdón. Eh, eh, claro, y donde te da menos el sol también se dice que duele claro. un poco más porque la piel es un poco más delicada, sensible. Uh -huh. ¿Y los motivos eh, que, que tú más frecuentemente pintas, cuáles son? El estilo que yo hago es sí. el, el oriental y sí. lo japonés y me gusta hacer estilo libre Como coger las ideas de las personas Y hacer un poquito de trabajo con eso Y tratar de buscar, sacar ideas de ahí De la, de, de la gente misma o sea, Es como que uno hace el papel de, de mediador nada más De la persona a la piel Entonces ahí es bonito trabajar Porque conversas, sacas las ideas Y la persona misma termina haciendo el diseño Uno solo sirve como impresión como la impresora, decir. pero pero tú sabes que existe, por ejemplo, alguien que está satisfecho, no está satisfecho, sabes que La ¿Qué? cara enfrente el espejo cuando se ven y la sonrisa ya no necesitas Ajá, ya. preguntar ya porque te das cuenta ya la satisfacción, la tranquilidad. La felicidad. Y, ok, sí, sí. Uh -huh. ¿Y, y la, eh, en alguna ocasión de pronto existe mm, gente que se arrepiente de haberse hecho un determinado tatuaje? O sea, en, en, en, el, en lo largo de mi carrera sí, sí he visto gente que, pero es gente que toma una mala decisión y esto es lo que eh, depende del estudio donde tú vayas también. Porque si es un estudio de que comercia con el tatuaje, entonces es obviamente que si no te ven seguro, cualquier cosa, te van a, no, no, tatúate ahorita, no importa. Sí, eso te va a quedar bien. Pero si vas a un lugar donde, o sea, el artista primero se compromete en, en darte algo y primeramente si no te ves seguro... Es mejor, toma tu tiempo, vamos a conversar, vamos a ver ideas, tranquilo, toma tu tiempo, entonces no vas a tener problema con ninguno que regrese y diga, no, ya no quiero, yeah. porque o sea, trabajamos bien. Y, y en el proceso de elaboración, lo higiénico, ¿cómo, se, cómo yeah. puede contrastarse con precisamente el, el, el meterse sangre en la en, claro, en o sea la piel. Prim, Claro, eso tenemos, muy, hay que tener en cuenta muy claro este tema de la bioseguridad. Porque tanto como las personas que vienen a tatuarse, tú como artista estás todos los días detrás de esa mesa recibiendo sangre, fluidos, gases de las personas. Entonces en ese tema creo que es eh, ya ética propia mismo de cada uno, ¿no? Tener tu espacio limpio, aislar las cosas, tener el tema de la contaminación cruzada, claro, y... Y cuando usas guantes, ¿no, no hay problema en, en la definición de los dibujos? Ah, no, no, no, no hay, por como el guante es látex, está pegado a la mano, es, ni, a veces no se siente, no, no hay problema con eso. ¿Cuáles son las edades promedio que más eh, se tatúan en este tiempo, ahora? Actual? Ahora, claro, o sea, yo diría desde los 16 a los 27, por ahí, es como que la gente que más se tatúa. Y te piden a veces tatuajes emocionales, sentimentales, o sea, ¿sabes claro. qué dedícame? el nombre de mi novio, claro. pero escribe en japonés, y, o sea, para disimular, ¿no es cierto? Sí, sí. Y, pero de todas maneras, entonces tú conservas secretos, ¿no? Oh, también, claro, exacto. Uh -huh. Uno, el tatuador a veces está, es hasta como psicólogo, porque mientras estás con tu cliente, te está contando la historia de por qué se hizo, escuchas, uff, infinidad de cosas, hasta, uff, de todo. Y eh, el rechazo que sientes a veces particularmente con determinadas personas que piensan que el tatuado es un delincuente o está fuera de la ley y tales? ¿Cómo, cómo enfrentas y tú cómo confrontas también, diciéndoles exactamente qué es lo que sientes tú? O sea, al principio sí es como, bueno, cuando recién me hice mis tatuajes de la cara y todo, y tomé la decisión de mostrar a la gente lo que yo soy, y lo que hago y lo que amo. Entonces era como que complicado. Pero lo que le digo a la gente es que hay tipos de personas tatuadas, entonces es como que saber identificar. Eso, y, es, y ahora es como banal ya, el que no quiere, el que no le gusta no vea nada más, y el que le gusta puede acercarse, preguntar. ¿Alguna vez has tenido algún reclamo de algún padre que eh, vio que, que no le gustó? Ah, ¿que le está? ah no, no, no, no porque la mayoría de la cartera de clientes que tenemos en la tienda es solo mayores de edad, y si a veces han llegado personas menores de edad, tiene que llegar su tutor legal a firmar un, una autorización de que se pueda trabajar. Este circuito de, de tatuadores, eh, tengo entendido que en Venezuela existe un gran movimiento de, de tatuadores. ¿Cuál es el, el, el ritmo? ¿Cuál es el, el tatuador o el tatuaje en Latinoamérica que más se visibiliza o tiene mayor aceptación entre, entre los jóvenes o ¿no? entre la gente que desea tatuar? Sí, eh, toda Latinoamérica tiene eh, es fuerte esto del tatuaje y hay, hay varios exponentes buenos en todo, no solo en Venezuela, en Ecuador. Colombia México. En todas partes. En cada, en cada lugar tiene como su esencia y cada artista eh, demuestra eso con, con su trabajo. Entonces es como que este es mi lugar, yo hago esto, yo hago esto. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su mancha. ¿Cuál es tu héroe de estos tatuadores? O alguno, alguno que, que sea icónico para vos. Para mí es, es un tatuador que tenía poliomielitis, me parece que es la enfermedad que Ajá. Sí, se llama Alan Gobernard un tatuador tradicional de los años 60, 70. Eh, él, él hacía muñecas? Mujercitos. Él tenía, él como que pintaba sus diseños, pegaba en la pared y solo pasaba directo free machine a la piel, sin stencil, sin nada, solo viendo y sus propios diseños siempre. Yeah. Entonces eso me gustó de él, que una, era ese impulso que yo necesitaba cuando estaba empezando a tatuar, esa valentía de, ah, vamos a hacerlo, tú puedes hacerlo, rompe el miedo, no tengas miedo de hacer uno de tus diseños, no, rompe el miedo de frijanear, de sacar el marcador. Y, entonces este artista siempre hacía eso y fue como que... Ah. ¿Qué es frijanear? Eh, friján es mano libre, sacas un yeah, marcador, lo que vamos a hacer hoy. Ajá. O sea, con un marcador y dibujas directamente la piel basándote en la anatomía del cuerpo, el flow, el anti-flow del cuerpo para poder hacer que la pieza encaje con naturaleza en la piel y, ¿Y se cuál? vea como una pintura en el cuerpo, más no como Olía algo eso. estático ahí eh, pegado. Perfecto. ¿Y qué, qué sería el anti-flow, por ejemplo? Es como la, las líneas simétricas del cuerpo y uh -huh. el, el flow es como el movimiento de los músculos y todo eso. Podemos jugar con eso para usar... Para y que aclaro, claro, claro se vea todo. Sí, sí, sí. Eh, cuando, por ejemplo, hablan de las pandillas, los maras salvatruchas que utilizan full tatuaje, eh, la gente muy poco se da cuenta de que no es solamente un tema de carácter legal o ilegal, es un tema de carácter cultural. Eh, de lo que tú has estudiado, ¿de dónde existen referencias del tatuaje en el mundo? El, el, el, el sí, marcarte la piel está en todas las personas siempre. Yo creo que todos también tuvieron la época en el colegio que se picaron, se hicieron y sin necesidad de haber visto a un tatuaje antes, sino es como que quiero tener algo que me recuerde este momento para siempre. Entonces, en todas las culturas siempre ha habido el tema este de pintarse. Puede ser por jerarquía o algo así, como en, hay eh, culturas de que los chamanes, guerreros, tienen sus tatuajes. Igual es en las pandillas, hay tatuajes de códigos, y su cultura también está bien, ¿no? Pero ahí es lo que te decía, que hay que saber diferenciar el ah, tipo de tatuado. De, de, de, genial. Y cuando, cuando dices eh, tatuajes con códigos, ¿cómo sería? Pues, de las pandillas, te... pues que siempre ya, tienen ya, sus claro. números Sus simbologías y ese tipo de cosas Ese es su chip yeah, visual Exacto, entonces tú te das cuenta de una persona así Ya sabes que es un pandillero uh -huh. Pero si ves de una persona que tiene En sí, arte en su cuerpo, ¿no? Claro Colores y cosas así Entonces sería, ahí sería bueno que la gente se acerque Y pregunte y diga Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué, qué quiere decir esto? No tenemos problema La verdad uh -huh. sería chévere poder compartir con la gente Y hacerles entender que el tatuaje va mucho más allá que pandillas o cosas así. Claro, es un tema antropológico y hay que entenderlo como tal. Las antiguas culturas eh, lo, lo definían y así es como eh, se entiende sobre todo. Eh, nos decías, Miguel, que, que tu especialidad es el, el tatuaje oriental. ¿Por qué? Eh... So, eh, me gusta realizar por el tema de que es bastante un poquito complejo y varios, tiene varios elementos para poder jugar con, con el tema de la representación de las cosas que te explicaba de las personas anteriormente ¿qué diferencia por ejemplo tiene con un tribal? el tribal es como más minimalista y básico no puedes en, encerrar cosas tanto como en un trabajo japonés o en un trabajo en realismo o algo así, es como que te da un poco más de libertad para poder representar este, situaciones, emociones cosas así que normalmente conllevan a realizarte un tatuaje ¿no? cuando desarrollas este tipo de representaciones eh, ¿cuál crees eh, que es en estos instantes la, los íconos o, o las pinturas más deseadas por la gente en este tiempo? ¿no? Eh, en este tiempo es como un, un tema un poquito complicado el tema del tatuaje por, por lo que ha estado, también está en su boom ¿no? Entonces es como que la gente ya no busca mucho este, algo específico. Claro. Sino... Porque había gente que por ejemplo se tatuaba artistas, se ponía nombres, ese tipo de cosas. Pero por ejemplo yo veo que tienes eh, dagas, que tienes eh, florestas, que tienes estrellas, que tienes perfiles. Y sobre todo estos rostros ¿no? que, que son a veces bastante orientales ¿no? y se siente como un estilo samurái. Y... Este es un, Perdón, este es un, un dios se llama Fudomillo, el inamovible. Es como una representación de convicción y, y lealtad hacia tus propios principios. ¿no? Es como un guardián de la, de la sabiduría de, de, de Buda. Entonces, tiene una soga siempre en su mano y una espada. Entonces, con la soga ayuda a, a las personas que quieren entender las cosas y con la espada les corta la cabeza. Entonces, bueno, siempre, pero parece eso tiene su actitud de, Así como de un guerrero, ¿no? Porque es como que es el protector. O sea, a veces sí parece un algo fuerte algo así, pero en, en sí las, las representaciones son... ¿Cómo te explico sí, cosas? Eh, pero no tan como demoníacas o algo así. Sino claro, o sea, tiene una apariencia un poco cruel, ¿no? Es como un guerrero, más. Eh, pero, ¿tiene alguna significancia con los samurái, con ese tipo de...? De claro, van casi en la misma línea, sí, pero son cosas diferentes. Un samurái que un fútbol. Bueno, eh, eh, esta cuestión de deidades es un poco más interesante porque también te toca investigar. Eh, ¿Cómo investigas? En, ¿En dónde lo haces? Eh, ¿Tienes libros? Eh, sí, tengo eh, algunos un, textos de una mini biblioteca que tenemos en el estudio. Y en el internet, ahí. Tomas tu tiempo y buscas. Esta forma de expresión es. Eh, Legítima En tanto y en cuanto responde a la necesidad de los jóvenes De ver graficada su creatividad En este caso en la piel, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el tatuaje más extenso que has hecho? ¿Has cubierto un gran porcentaje de piel de alguien? Eh, sí, son... Bueno, este es uno de... Lo que estamos haciendo aquí es como un proceso de un body suite Es como casi todo el cuerpo en estilo japonés ¿Cuánto tiempo te tomaría esto? Eh, son varias sesiones Horas de horas si tuvieras por ejemplo la posibilidad de, de meterte en un concurso como los que existen de los tatuadores, los Ink Master que, que se denominan y te dan un determinado tiempo, ¿cuánto esfuerzo requerirías y cuál sería por ejemplo el motivo que, que, te, que atreverías a hacerlo? Eh, dependería también eh, lo que vaya a trabajar y el, el, el lienzo con el que vaya a, a trabajar, no tendría problema en hacer cualquier diseño que el cliente quiera y el tema de los concursos, sí, es como que lo tenemos en cuenta, pero no muy necesario. Sí hemos ido a varios también, a todo el equipo del, del estudio. Pero es como que más importante este tema de hacer tatuajes, porque el tatuaje es más allá que un concurso. Sino... Eh, en, desde esa perspectiva, eh, ¿cuáles son entonces los, los lugares de encuentro para para desarrollar este tipo de actividades y tareas. ¿Cuál crees que sea lo ideal para que ustedes puedan desarrollar con con qué sé yo menos presión, más le, más legitimación? ¿Cuáles serían los espacios que deberían ustedes o necesitan? Claro, bueno, o sea, en este tema de para las demostraciones también hay los, este, estos eventos, los eventos de tatuajes, estos son concursos te dan un espacio, te dan cierto límite de tiempo y lo haces. Pero también podría haber, se podría generar espacios para uno mostrar el trabajo que hay apart, atrás del tatuaje. Porque no, no, a veces solo vas a un concurso y es tatuajes, pero no se estudia el diseño, la creatividad del artista. Entonces con, no sé, galerías, eventos donde uno pueda mostrar no solo tatuajes, sino tus pinturas y cosas así. Bueno, vamos a tener la posibilidad esta noche de... de... De ver las pinturas de Miguel en la casa Cronopia en la fiesta imposible, así es que cordialmente invitados. Y eh, bueno, eh, sobre todo, ¿qué dice el amiguito que está siendo tatuado? Sí, aquí todo relajado, solo es cuestión de concentrarse y llegar a un punto, un punto de meditación que es como que el dolor se vuelve parte, así. Y como lo dijo, es como un ritual. Ese sí, es, es, es, es, es lo, lo de ritual que, que te invoca. Es, es como más que todo es lo que tenía era como una conexión así el tatuador el que tatúa y al que es tatuado entonces como que se debe compartir ese dolor porque es, a veces esto es como cuestión de la energía también uno a veces no puede tatuarse si está enojado porque te va a doler más siempre tienes que estar en un estado así de conciencia relajado tranquilo igual para cualquiera hacerte tu tatuaje igual bien alimentado tienes que comer bien todo eso entonces no es eh, simplemente ya me haces y, y se fue. No, sería es como hacerlo algo espontáneo, rápido. Esto es un poco más así de, de pensarlo un poco mejor así acerca de lo que te quieres representar al mismo tiempo que el rato de tatuarse. Entonces eso es lo que igual como uno como artista debe innovar a cada persona para que entienda que no es solo rayarse y ya se acabó. Pero sí te dan ganas de aullar a veces. Claro, o sea, más el dolor es en sí, es por el tiempo. Es como que al principio el cuerpo recibe bien la tinta porque es como que el, hasta mismo el, nuestro organismo bota defensas contra el dolor que disminuye, pero ya ha pasado las cinco horas ¿eh? y es como que ya, ya se vuelve insoportable el dolor. Entonces como que sí tiene su plazo de horas así para tatuar y ya no duela demasiado. Claro, entonces ahí tienes razón lo que decías tú, por ejemplo, en el tiempo en el que tú inviertes también tu, tu capacidad, eh, existe también un, un tiempo límite para, para que te esfuerces pues tú eh, personalmente. Claro, o sea, como tatuador y como, y como lienzo hay un límite creo, entonces ese límite de saber cuándo parar para hacerlo bien, para que el lienzo esté cómodo y tú también puedas hacer bien tu trabajo. Cuando hablamos del de santo dolor, ¿está basado un poco también en la santa muerte? No, no, nada de santería. Y eso es como, como te explicaba, el nombre viene como de, de, de en sí el dolor, de sabios del lugar que te ponen en el lugar donde debes y también eso es el tatuaje Vas a tomar la decisión de marcarte, quieres contar esa historia con dolor, porque te va a doler tatuarte también. Y es un dolor que un dolor que purifica, ¿no? Ya. Y desde la perspectiva, por ejemplo, de de hacerse piercing, esas cosas también, ¿tú los haces? Eh, no, no, trabajamos con perforaciones por el momento, sí, pero eh, con el, eh, unos, en un poco de tiempo sí, pero ahorita estamos enfocados más al tatuaje, porque queremos como que culturizar un poco a la gente de Ibarra también, que tatuajes no solo es eso, lo que la gente piensa que sí, un arete, tatuate, sino más bien que puedes conversar con el artista, puedes enfocarte en un estilo, el, este, la tienda donde estamos del colectivo somos varios artistas, somos cinco ahora dos están aquí uno es de lienzo y cada uno se especializa en un estilo ¿Tiene? ¿Dónde les pueden ubicar? ¿En eh, qué sector están? Estamos en Aflores, 144, ya venía 17 de julio el sector del Colegio San Francisco Ya, eh, Entonces eh, eh, tal vez eh, eh, si, si, si piden un contacto tu número de teléfono, tu correo electrónico tal vez, ¿cómo estás en Face? Claro, nos pueden encontrar en en Facebook y en Instagram como Santo Dolor Tatu Parlor. Y a mí personalmente, igual como a mi ¿no? Gato Nipa, en Facebook y en Instagram. Entonces, de esa manera, usted si desea pues, involucrarse y hacer este tipo de arte, eh, tiene la oportunidad y con estos expertos realmente consideramos que, que estará seguro y sobre todo ellos complacerán los deseos que usted tenga alrededor de de lo que significa el arte del tatuaje. En la noche y en la niebla estuvo con nosotros Miguel, el gato Nipa, y la gente de Santo Dolor, eh, póngale en atención, y nosotros eh, siempre estaremos conscientes de la importancia que tiene este tipo de, de programas, que lo que buscan también es redimensionar las actividades culturales que están enfocadas por eh, artistas de la provincia de Imbabur.